Hola, buenas, gente de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí con una nueva reacción para el canal y esta vez vamos a hacer una video reacción algo corta, algo diferente. Vamos a hacer una reacción a este canal llamado Ald Aldon Jones, ¿no? que modifica bastante bien los trailers de las películas, tanto Marvel como DC, y lo hace en su propia versión, lo mezcla con otras cosas sin nada que ver y bueno que bastante bueno, y bueno, dura exactamente lo que era el trailer originalmente, ¿no? Bueno, yo he visto seguir su canal desde hace años, ¿no? Pero bueno, y ya reaccionado desde, bueno, de hasta el último, que era el Joker, ¿no? No voy a hacer reacción porque ya lo vi, ¿eh? así que vamos a reaccionar esta vez a la nueva que salió hace pocas horas, que salió esta mañana, y bueno, ahora ya son las, más de las 8 de la noche, ¿okay? ahora vamos a reaccionar a este que salió del player de Morley. A ver su parodia como... Que nos espera acá y como... Lo avisaría bastante, así que vamos a verlo de una vez y bueno, vete y comencemos Michael... Va, pues ya empezamos bien, miedo y... ...padejamos de... <laughs> Hey, Joker. That little boy is playing three games at once. Check me. Check me. Check me. Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Have You can't touch me! You can't touch me! I have a rare blood disease and I'm not out of time. Oh, it's This could be my last chance. You're after something, what is it? That's not exactly what Okay, if you cigarrillo. to see a cigarillo, un cigarrillo. to see a cigarillo. a More than This be a cure. Oh. <laughs> se si corta la mano literalmente <laughs> sin dedos. Qué buena <laughs> A what cost? Five dollars. <laughs> Llave <laughs> Take a look. They're in love. ¡Ah, ya yeah, sí, es un verdadero okay. ah sí <laughs> es en mi way, a ver! ¡No es ¡No me ¡No me quedo! ¡No me quedo! me Ah, bueno. Ah, bueno. hay un montón de cosas que no se puede decir, che Está re buenísimo Too slow you have a metal arm? That is awesome Ah, Too slow you have a metal arm? Ah, como le a un de invierno Es un sol Es una mano de metal asombroso. How far are we allowed to go? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Oh, recolgado, colgado, salió, salió. Iván. Hey, I'm back, babe. El Wither y yo soy Iván. <ríe> Le el todo. Muy buena referencia al Joker Iván, ¿eh? del buitre nos sorprendió todo no mostramos nada de modios hasta de esa parte dejo acá esta imagen okay. <risa> de verdad, no. y bueno por lo menos eso creer que Sony y disney trabajan juntos así que por lo menos esta película de modios está conectada por el ucn son los que aparecen, ¿no? y bueno hablando del video en sí de algo, Dios. nada más que decir es genial sorprende como la forma de editar y cambiar a ver qué más hay no, yo habla más de su canal no. Ok. Ahí mejora la imagen, ¿no? No, like completamente, le doy un like. y este suscrito no y bueno. Vamos a dejar la reacción hasta Karma, estuvo muy buena, eh. Bastante genial, ¿no? esperar a ver una próxima película de como su forma de editar y bueno, ya vi un video donde cambió el trailer de, de Spider-Man Falcon Home y cambió la cara de Tom Hall a de Tom Maguire. <risa> Era yeah, solo eso el video, pero ah, estaba raro e interesante. Bueno, ya lo vi ya, ¿no? Y... Ok, dejad el video original de acabo de reaccionar al trailer de Morbius de Aldo Jones, ¿no? Eh, abajo en la descripción para que lo vean por su, por su propia cuenta. Y bueno, yo me despido hasta acá. Eh, soy yo Ultimate y nos vemos en la próxima reacción y un próximo video de gameplay cuando la aquí digo que tenga ganas eh, y bueno eso es todo nos vemos va a ver qué es esto pizza time strawberries pizza time strawberries pizza time strawberries no pizza <risa> time strawberries pizza time strawberries Big time strawberries Pizza time strawberries Oh, and big strawberries time strawberries Pizza time strawberries Pizza time ¿Qué tal es Ah, no, no, no, no, no, no, no, Strawberries. ver no, Pizza time, strawberries, pizza time, strawberries, pizza time, strawberries, pizza time, strawberries, pizza time, strawberries, pizza time, strawberries. Time strawberries, pizza time. Strawberries. <laughs> pizza time strawberries. Pizza time strawberries, pizza time strawberries, pizza time strawberries.